Nos vamos directo a la comunicación. Por favor. Sí, nos tomamos nuevamente un vuelo y esta vez nos vamos a la provincia de Santiago del Estero. Estamos en comunicación con Omar Villavicencio, DFM Ecotermas, en Termas de Río Hondo. Nos vamos directo a Santiago entonces. Omar, bienvenido. Buena jornada de jueves. Carlos y Eva te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buen día colega, buen día Eva, buen día Carlos, buen día a la producción y buen día por supuesto a toda la gente de la provincia de Tucumán a través de LV7. Estamos aquí en Terma de Riondo. En Radio Ecotermas, eh, mi nombre es de Sergio. los saluda a todos ustedes, buen día. Buen día, Omar, gracias por estar conectado con LB7 Radio Tucumán, y nosotros hacemos un repaso por todo el país, por las provincias, y en este caso te Bien. toca representar a tu provincia querida de Santiago, para que nos cuente cómo vienen las termas, cómo viene todo el turismo, cómo viene el verano. Bueno, eh... De todas maneras, eh, como Termas de Riondo ya es, eh, eh, eh, como dice, no eh, eh, el eslogan, sí. Termas viví el verano, 2023. Eh, y es así, justamente, ¿no? Eh, después de una temporada, como se ha venido haciendo, y muchos de los tucumanos saben porque son los asiduos eh, eh, visitantes de las Termas de Riondo, Tucumán, uh -huh. entonces es como que el verano también se ha instalado en Termas, ¿eh? para las vacaciones, y mucha gente lo está teniendo de alguna manera en eso, ¿no? Y Termas en estos últimos años se ha constituido también, ¿no? En este tema ya no es el tema del invierno, sino que también Termas viví este verano 2023, Carlos Rieva. Sí, tal cual, claro. tal cual. Digo que mucha gente, eh, digo, visita Termas, es muy conocido en todo el país, Termas, que todo el mundo habla de, todo el país habla de, tenés que, si uno tiene que recorrer el país, Cuáles son los lugares que hay que encontrar y Termas es uno de ellos, ¿no? Exactamente. Además también ya hay un calendario como para arrancar para arrancar en este en este Termas vivir eh, este verano. Pero antes te voy a contar tenemos un cielo parcialmente parcialmente despejado con 28 grados de temperatura, calorcito de promedio, por supuesto eh, en lo que es esta región del noroeste y con una máxima bueno que se viene dando entre entre 37, 38 grados, 40 grados y se espera de un momento a otro, no sé ustedes cómo tendrán el pronóstico de la provincia de Tucumán para la jornada del día de hoy, pero hoy se espera alguna algunas precipitaciones, lluvia para la jornada del día de hoy, ¿no, Carlos lleva? bueno, nosotros tenemos justamente eh, alerta naranja para la tarde-noche, lluvias ah, bueno. a partir de las 5 o 6 de la tarde, que se van a quedar presentes durante toda la noche y se irán recién mañana. Son como esa visita que viene, ¿viste?, a último momento. Y se queda, se queda, se queda, sí. el que vino de es Buenos lo, Aires, bueno. Es claro lo que estamos quiere. esperando, ¿no? Claro. Es lo que sí. estamos esperando. Pero bueno, de todas maneras, te cuento que ya las termas arrancó con este, con este terma vivir este verano, te cuento, ¿no?, eh, con el sábado que viene, porque hay mo hay gente que viene de, de la provincia de Tucumán a pasar el fin de semana en Termas. Y este sábado vamos a tener la fiesta de recuerdo en la Plaza San Martín, frente al casino. ¿Eh? Ustedes la deben conocer ahí la Plaza San Martín, frente al casino vamos a tener la fiesta de recuerdo. Vamos a ya se arrancó el sábado pasado. Eh, también con la cumbia y el cuarteto uh -huh. después vamos a tener el día 21 el patio santiagueño no con uh -huh. todo lo que tiene que ver con la chacarera y todo lo que tiene que ver también con la música no y el día 28 la fiesta del rey en febrero te cuento Carlos y Eva uh -huh. vamos a arrancar ya prácticamente no eh, en el comienzo Terma de Riondo va a comenzar eh, el día 3 y 4 para que vayamos agendando Carlos y Eva bien eh, la fiesta regional de la cerveza artesanal Apa, bueno. muchos tucumanos Eso. muchos tucumanos lo han vivido esto el año pasado también eh, y la gente que la verdad que es impresionante lo que es Terma de Riondo con esta fiesta con esta fiesta artesanal de la cerveza no eh, justamente se lo hace allí en la Plaza San Martín frente del casino y también se lo va a presentar en la, en el Parque Martín Miguel de Güemes también, ¿no? y, y el 14 ya es un clásico porque también se lo vive en las termas. el eh, Carnaval tiene la culpa con eh, los corsos del norte que son impresionantes. Carlos lleva el año pasado, fue impresionante en el corsódromo. No sé si ustedes lo conocen, sí. muchos tucumanos sí, seguramente vos, Carlos lleva. Se lo hace en el corsódromo de la avenida Belgrano, uh -huh. ahí cerca del Centro Cultural General San Martín, eh, al costado del centro cultural. Ese es el corsódromo de la vida de grado donde se realiza los cursos del norte de Tramario, no que ya se ha convertido en un, en un éxito, ¿no? Eh, eh, eh, Carlos, y también, por supuesto, el día 21, será esto, los cursos del norte, Carlos y Eva. Bien bien Mirá vos, qué querido cómo pasa el año, no ya estamos pensando en lo que van a la ser los vaca. carnavales, se nos pasa rápido bueno, a disfrutar el verano, hay un montón de cositas, estamos chusmeando ahí cuando mencionabas ahí enfrente del Casino del Sol, la fe, está la Feria de Artesanos, sí, se pone, sí. la verdad que se pone muy lindo, la gente no puede no, no pasar por, por estos sectores cuando visita eh, Termas de Hondo, no puede tiene una cosa de día y otra cosa de noche. No, la verdad que sí, ¿no? Justamente, como vos dices, ¿no? Eh, eh, un tema es a la mañana y otro tema es a la noche, las tramas de rondo. Y nos vamos preparando para el Moto G, para el Moto GP, ¿eh? Uh, ¿eh? El Moto GP, bueno. MotoGP, GP, como muchos dicen, sí. que ya tiene su fecha, va a ser el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, ¿no? Eh, el gran premio de la República Argentina, donde hay una gran expectativa, por supuesto, para lo que va a ser. Y te cuento más, Carlos Evo, y esto es un poco, digamos, de primicia, seguramente para la gente del deporte ahí en el LB7, eh, seguramente para que lo vayan agendando en la jornada del día de hoy, aproximadamente a la, a la una de la tarde, atención hoy, va a haber una conferencia de prensa, eh, eh, eh, horario argentino, un coso con Rexin y Agustín Canapino, van a dar un anuncio muy importante en la conferencia de prensa, y esto será seguramente con lo que tiene que ver eh, con el anuncio, ya justamente, ¿no?, de, de, de indicar otra de las competencias bueno. que viene a la Argentina. Qué bueno. eh, el indicar esto que se corre en Indianápolis. Sí, sí, sí, eh, sí, sí Una sí. de las grandes competencias tipo Fórmula 1, que ya tuvo su presentación el año pasado aquí en las Termas. Fue impresionante, junto con Agustín carapino que manejó uno de los autos, una de los autos, justamente... Así que es muy posible, ya seguramente hoy, la expectativa que tengamos fecha para esta competencia del indicar, después de mucho tiempo en la República Argentina y se lo haga en las termas de Riondo, esto que seguramente va a mover, imagínate, ¿no? No, Va a mover el país. mucho más que, no sé, según dicen, eh, como el MotoGP, pero mucho más gente sí. eh, en lo que sería, no sé, Eva, Carlos y la gente. Sería una antesala de la Fórmula 1 Internacional? Es lo que siempre nos preguntábamos. Pero el IndyCar eh, son autos muy parecidos a la uh -huh. Fórmula 1 eh, y esto es lo que se convierte, por supuesto, en lo que seguramente va a ser Terma de Riondo. Y esto, atención, va a ser a la una de la tarde hoy la conferencia de prensa para dar este anuncio. no, Lo que sería una muy importante noticia para las Termas de Riondo eh, para que vuelva el IndyCar a la República Argentina, Carlos Lleva. Bien. Omar, te agradecemos muchísimo toda la información y obviamente vamos a volver a estar en contacto con vos si te parece bien eh, en unos días para que nos sigas contando de estas novedades ahí en Termas. ¿Qué te parece? Bueno, bueno, muy bien, Eva, por supuesto. Y agradezco a ustedes allí en Tucumán, que seguramente están viviendo también todo el tema de vacaciones, ¿no? Tal cual. Y el verano, ¿no? Sí, señor. Vamos a aprovechar. Muchas gracias, Omar. Gracias, Eva. Gracias, Carlos. Gracias a la producción. Eh. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Omar Villavicencio, sí, corresponsal desde Santiago del Estero, de FM Cotermas ahí en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Muchísimas gracias por toda la información.